En ese sentido, eh, resaltaba también esto que sucede en Santo malo. Domingo. O sea, esta joven ganó eh, por encima de muchos. ¿Xelly qué? ¿Xelly? Eh, no, no tengo el apellido. Creo que es Cheli Gómez. Pero, o sea, ante esto tú te pones a... a comparar entre otros precandidatos que sí tienen un historial de vida política y ella que nace y que hace su precandidatura a través de las redes eh, y medio casa de ropa. Sí, con un exhibicionismo. Entonces, ante todo esto... Hay algo que se está dando, o sea, hay otras cosas que están incidiendo, que no es solamente eh, estos cuadros que tienen las bases, de los, los estas bases que tienen los partidos para llevar a su gente a votar. Esa juventud a la que se refiere Amado, o Sócrates me parece, o la dama, o sea, si tú te fijas, y Fulvio no decía, mira, lo que se da en esos sectores son cosas a otro nivel. O sea, movilizar un grupo de gente de qué nivel, no solo económico, sino mental, para que vayan a votar, no te están dando un voto consciente, no te están dando un voto juicioso. ...te están diciendo que ok, si tú me diste algo o que si mi papá va a conseguir un cargo... ...yo voy a ir a votar, porque ante todo esto concluyo diciendo que nosotros tenemos que revisarnos en ese sentido... ...y mi tema iba pre ayer precisamente en, en, en, ese, en ese aspecto, o sea, ¿por qué votamos? ¿Por quiénes votamos? ¿Qué nos motiva a votar? Era una foto, pero un poquito más decente. Ah, bueno, mírala ahí oh, okay. la foto que está en las redes... Hermosa. Pero pongan esta más decente a esta hora. Es <ríe> Francis. No la que ya usó. Eh, mírala aquí. Sí. En bikinis y cosas así. Ah, ¿Hay, hay una, una llamada. Dana? Mírala ahí sí, la foto. La, la, la teníamos sí, una llamada.